una rosera 46 mil yenes secadoras de pelo junto toros por si se les olvidó Estas son algunas de las tiendas que hay de duty free en el aeropuerto de Narita. Aquí adentro están las típicas donde encuentras todos los cigarros, lociones y alcohol y vino, botellas, chupirul. Después de este lado tenemos Bulgari, Salvatore Ferragamo, Hermes. Y vamos a ver si aquí adentro nos, nos podemos infiltrar grabando, porque luego no dejan grabar. A ver, vamos a ver si no nos corren rápido. Una Remi Martín, 73.800 yenes. Y. Ya, ya por ellos me vieron feo. A ver si te podemos grabar más. Una tienda de Asaxa, que venden electrónicos. ¿Y qué más tienen aquí? Cosas para el cuidado cuidado personal dulces, chocolates tax free Asaksa. estos son los dulces de banana que ya los probamos, están bien ricos estos son otros dulces de quién sabe quién galletas Paletas, el souvenir de Tokio, merón, mmm, ah, mmm, very good, recuerdito, recuerdito de moda, recuerdito. Aquí pueden comprar sus recuerditos hasta de Godzilla. Unos... ...chones de Godzilla. Unos boxers de Godzilla. Un imán para el refri. Unos Godzilla que se mueven. La casa de Godzilla, la postal de Godzilla. Todo de Godzilla. Un zumo. Las muñequitas. Un llaverito de Hello Kitty. Los gatitos no pueden faltar Y unos Una Ropita para una botella Hay cosas bastante Bastante interesantes Conozco esa tetera. El clásico. La taza. ¿Mm? Polvito para hacer matcha de macha. Tacitas para té. O kiss de melón o Kit Kat de sabores, chocolates, y ahora vamos a esta que se llama Asaxa, power banks electrónicos. Candaditos, tapabocas, corta uñas, un poquito de todo, para accesorios de viaje, relojes de geluquite, Lentes montiquis, una rosera, 46 mil yenes, secadoras de pelo, un totoros por si se les olvidó un Gundam de último momento más Gundam y unas Hello Kitty una cámara, una 80D otras cámaras aquí hay más cámaras cámaras cámaras y más cámaras y unos binoculares audífonos todo esto de zona de audífonos relojes más relojes y unos audífonos Audio técnica modelo ATH-SR9 55,500 mil yenes otros más básicos de Chicharito 20,800 estos es de oferta 32,800 unos más baratos 19,800 mil y 16800 mil aquí estamos los de 4600, mil 1900 para salir del, del problema ¿Sí? bueno, esa fue la tienda de Asakusa y la de, ah, las no. dos se llaman Asakusa una es de dulces y otra es de regalitos ya no pude grabar las otras porque me vieron feo Me dijeron que no foto, no foto